del área de la alimentación del área de las comunicaciones de todo este tipo de áreas tenemos más 500 años de, de acumulación social o sea que para un presidente resolver un problema no en cuatro años no puede resolverlo es un país que el año 1492, cuando yo Cristóbal Colón, que eliminó a los indígenas y que trajeron a los esclavos negros de los minas de África. Y que toda esa epopeya de historia que ha tenido mi país de estafa, de engaño, de robo, de corrupción y poca transparencia durante el, todo eso largo, todo eso tiempo. Litadura vienen presidentes que han muerto, presidentes que se han suicidado golpe de estado que han puesto tiranos que han atrasado el país en debe adelantarlo a conocimiento científico en debe adelantarlo a una, una educación más, más aférrea, cuando nuestra educación comienza el año 1935 cuando viene Eugenio María de Hostos comenzar a ser pinino en educación el sistema hospitalario, todo decalabrado no todo el mundo podía ir, podía ir a la escuela en tiempo de Trujillo, y si vamos entonces a la calle de Trujillo y a la Guerra Fría, era más fácil mantener un pueblo ignorante, sin sistema educativo, sin sistema de, de, de salud, sin sistema de vivienda, de la tenencia de la tierra y mantenerlo pisoteado. La democracia de nuestro país es joven y está haciendo pinino para tratar de eliminar esa, ese cúmulo de deuda social. Hoy vemos grupos populares que muchos de ellos vieron su fruto en una ciudad mediterránea como es San Francisco de Macorís. Y ha calado de muchos líderes, de Luis Abreu, de Víctor, que Víctor es el doctor Queora, que ahora que era que hizo un trabajo extraordinario. Ha que de José Arami, de Mamón Rodríguez, que se preocuparon por las reivindicaciones sociales que se preocuparon por un San Francisco de Macorís, todos estos grupos de aquellos clubes también de los años 70, 80, que jugaron un papel fundamental en la educación y en la orientación de los jóvenes en la parte ideológica. Y que después de los clubes se formaron la, la Junta de Vecinos, después que subió el, el año 1978 al poder, la llamada democracia, transformación a la democracia. Y después de esto esta espopeya de lucha, de estos dirigentes, por ejemplo, en el sector de Pueblo no se sé, hubo una lucha de sacar los, los eh, lo que llamamos modelos, eh, las partes donde iban las prostitutas, que en la calle todo eso era eh, un balbén de... De prostitución, que el Pueblo Nuevo se puso la pila y sacó todo eso, toda esa parte de, de barra que habían ahí de mala calidad. Ahí comienza la lucha del modelo del sector del Pueblo Nuevo. Ahí comienza a agruparse. Ahí comienza a formar grupos populares de esa lucha tenaz de Pueblo Nuevo. Entonces, estos movimientos eran de personas conscientes de que sabían qué estaban haciendo, hacia, on, hacia dónde iba dirigido la lucha. Muchos de ellos fueron apresados, eh, muchos de ellos fueron golpeados, pero nunca, nunca se le vio, por ejemplo, a un José Arami, a un Humón Rodríguez trazarse con el Estado. Nunca se le vio a Luis Abreu trazarse con el Estado. Al contrario, cancelaron, lo metieron preso una ocasión. Igual que Víctor. Nunca lo vieron negociar. Nunca lo vieron cobrar botella. Ni el ayuntamiento ni el Estado, porque tenía un criterio que ellos querían para el pueblo de San Francisco de Macorís pero ahora los movimientos populares se llaman movimientos populares decía el profesor Juan Bosque que de lo popular no le gusta porque es manejado de una forma táctica y estratégica que de lo popular a veces no hay nada de popular Además tienen nombre popular porque son persuasivos, para por un sistema y lo llevan también a que se inmolen y que inmolen más personas dentro del movimiento. Estos movimientos ahora están como los TUSIS y los putus, que son de Ruanda, de África, que quieren tener control sobre movimiento popular. Un par de actividades llamado para el 7 de agosto, otro paro de actividades llamado para el 12 de agosto. La población dice, oye, ¿qué es lo que está pasando? Si las indicaciones son las mismas porque no se unen, es <coughs> un solo paro. No, es el pulso de un liderazgo popular que a veces ponen jaque mate a la población. Si las reivindicaciones que están exigiendo y un grupo de empresarios de San Francisco Macorís llamado Franco Macorizano Unido, como dice don Fermio Vargas, que hicieron planteamiento a la gobernación y vino la gente de Santo Domingo y se comprometieron a construir el puente de Ugamba y el puente también que comunica de Vista al Valle también a Barrio Lindo, que es de Bijao. Son partes de las reivindicaciones. La otra parte que se está exigiendo es la carretera San Francisco-Río San Juan. Por allí se está haciendo un estudio de impacto ambiental porque es una carretera muy vulnerable, donde pasa una falla geológica según el gobernador, se están haciendo los estudios sobre la canata familiar, el combustible, ya son reivindicaciones nacionales. Y yo un día le aclaré lo que son las reivindicaciones nacionales y lo que son las locales. Aquí hay muchas formas de hacer huelga, pero muchísimas, lo que usted no se imagina, tarifa eléctrica, cara y mala, canata familiar por encima del salario mínimo de los obreros, combustible caro, y no simplemente eso, se le viola los derechos a de los campesinos y campesinas cuando no se construyen caminos vecinales, sacar los alimentos hacia la ciudad, Aquí hay muchas formas de hacer huelga. Y sobran. Y sobran, ¿eh? Porque aquí no hay, en República Dominicana, ejes estratégicos de desarrollo de un país. No lo hay y no existe tampoco esos ejes estratégicos. Si, si tienen esos ejes estratégicos, les aseguro a ustedes que mi país avanzara y esas luchas nunca se dieran. Bueno, en otro aspecto, vamos a hablar sobre la problemática que hay el día, el día 10 de agosto para elegir los tres candidatos del partido de la liberación dominicana para primaria de 6 de octubre, y quiénes van a elegir esos tres candidatos. Danilo Medina, que se ha sentido herido y que de una forma despertiva, dice que ese pequeño grupo de Leonel Fernández, digo despertivo en su discurso, que no debiera ser así, y que se siente herido por lo que habló ese grupo contra él y su familia, y que quiere sangre nueva, y que ayer en un discurso de Gonzalo que re, va a renunciar el lunes, a obras públicas para dedicarse a la política y que González ha dicho que él se siente herido porque le hicieron a Danilo Medina. Dice Felucho que prácticamente hay una división, pero el objetivo, según algunos rumores que están corriendo, es impedir el paso de Leonel Fernández que no sea candidato por el Partido de la Liberación Dominicana dentro del Comité Político y el Comité Central, según rumores. Si son ciertos estos rumores, más que a ver lo que pequeño a Danilo Medina en esa, en esa parte. Que elijan los candidatos incluyendo a Leonel Fernández. Que elijan también los candidatos de Danilo Medina y que se vayan entonces a una verdad a lo interno de una primaria abierta y ahí que está el peligro, es un amigo mío la primera vieta vota todo el mundo. Danilo quiere demostrarle a Leonel Fernández que eso es peligroso para el partido de la liberación dominicana, de que tiene el mando tanto a lo interno como a lo externo de esa organización política. Y esto se pone interesante, esta lucha a lo interno del Partido de Liberación Dominicana. Porque lo que Danilo ha sentido, uno como, ¿verdad?, viendo el análisis, es que ahí lo han desplazado en la parte del artículo donde él no puede ser presidente jamás y que no lo ha modificado. Se siente herido... Según él, por la injuria que han hecho contra él. Pero Lonel nunca lo ha castigado a él. Son sus seguidores, según él. Y entonces, si Lonel no lo está castigado de por Dios, y Lonel tiene una ventaja, y, quede, y ese candidato que, que puede competir contra Abinader, porque Abinader le va a ganar fácilmente a Hipólito la encuesta dan 80% a lo interno del PRM, Abinader y un 20% de Hipólito Mejía, y todo eso todo el mundo lo sabe, yo fuera Hipólito me retiraba con honor, le dije a la mina de no, no, no va a ser convención, usted va a ser presidente, se acabó eso, luego lo que pasa entonces el partido de la liberación dominicana, ¿qué sucede allí? ¿qué va a pasar allí? entre los danilistas y Leonel Fernández, le quieren tumbar el pulso a Leonel, que decirle que no es un líder en la parte política, y Danilo quiere decirle a Leonel, oye, yo tengo el mando, tengo el poder y tengo la gente. Y a que yo le pase la antocha, ese va a ser el líder. Sangre nueva. Pero Leonel Fernández dice, no, yo tengo la base y tengo el pueblo. Oye, se pone interesante esta lucha. Muy interesante. Y esto debe ser de objeto de un análisis político bastante profundo dentro de esa organización política. Se dinamiza la democracia, qué bueno. Se va a demostrar quién es el rey, quién es el líder, y si le da plata el poder.